Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a hablar de la comunicación eficaz. ¿Qué es la comunicación eficaz? ¿Por qué se dice esto? Porque tres lenguajes tienen que ser coherentes. Lenguaje corporal, lenguaje verbal, lo que digo, y el lenguaje emocional, es lo que yo siento. Los tres tipos de lenguajes, si son coherentes, hacen que uno sea confiable. Entonces, si yo digo... Me tenés cansada y pongo con cara enojada, soy coherente. Y si yo digo me tenés cansada, ¿y ¿quién me va a creer? Entonces, bueno, la comunicación eficaz es la coherencia de los tres lenguajes. Comunicación, lenguaje corporal, verbal y el emocional. Espero que algo te sirva. Chau, chau.